¿Qué cara? ¿Qué Y lo intenté acercar y se lo ¿Qué como como todo no, no, no, no. a mí me ha salido hoy por en es como el... ese tiene forma como de, de, de, de, de diamante no, mira que está ahí flotando ya no lo veo ¿Sí? ah ya lo vi pero flota, cierto? Sí, marica, es un Oni. Sí, no sé, es, es un Oni. Voy a hacer la perspectiva. Aquí estamos en Medellín. Mírelo. ¿Qué se hizo? Marica, mire, tiene. ¿Eso qué es? Se me perdió. Está en la nube, está la nube. Ahí, ahí lo cogí. Es robo. ¿No es una cometa? Creo que es una cometa perdida. No, no puede ser una cometa. ¿Pero por qué una cometa no se mueve así? ¿Qué es eso? ¿Es robo? ¿O es un dron? No, no puede ser un dron. No, tampoco es un dron. Ay, ya me dio cosita. ¿Un globo de... ¿Un globo meteorológico, podría ser? Puede ser. Ahí para que los investigadores del fenómeno de OVNI lo puedan captar, estas son las montañas. Estamos en la estación suramericana del metro de Medellín. Estamos en la ciudad de Medellín, papito. se mueve rápido. Sí, se mueve muy rápido. Pero no tan rápido? Claro que sí. Se mueve como un avión. Oni en Medellín, mire, vea pues. Pico presidente <risa> ¿Qué hora es? Son sí. las 6 eh, y la 15 y 15 puta Mire, está bajando Está bajando Se perdió No está ahí, está bajando no, ya no lo veo Mire, mire ahí está Por los edificios Vuente pues un poquito de allá No falta ¿Estamos a qué? Sí, sí, 15, 9 de abril. ¿sabes? 9 de abril del 2022. No, mira, 6 no, está bajando por ese edificio, Míralo. Se fue por detrás de los hijos